Les habla Eduardo Soto, el abogado de ustedes en Asuntos de Inmigración. Y hoy el juez Andrew Heine de la Corte del Quinto Circuito falla hacia los miembros de DACA y qué falla falla de que ahora los miembros de DACA, eso es verdad, miembros que ya existen como miembros, pueden seguir renovando su membresía en DACA por el momento. Yo digo por el momento porque sabemos que las nuevas regulaciones que entran en vigor de parte de la Casa Blanca, que ya fue codificada, empieza el 31 de octubre 2022. El juez Heiney pronto decidirá si esas regulaciones que va a permitir en su función que las personas por primera vez aplican ¿Va a ser ley o no va a ser ley? Sintonice con nosotros aquí para más información.